Día más al canal. Recuerda, si te gustan mis contenidos, atízale un buen like, no te cuesta nada y a mí me ayudas de verdad que me ayudas un montón. Y considera el suscribirte si no estás suscrito. Vamos al lío en Polonia. Salimos con el whistle antiaéreo Este bichito es poca cosa, pero es muy rápido a la hora de tomar las zonas cuidado con él porque es que es un caballo desbocado el tío corre se te va como ahora me cuesta bastante controlarlo Uf, lo dicho venga vamos a coger por aquí vamos a meternos rápido a través del muro pegadito a la casa estamos aquí ya en la zona a. varias marcas demasiado rápido he llegado yo voy a llegar el primero y me van a freír estamos tomando a, por aquí donde me escondo, fuego de artillería aquí me puedo meter entre estos bichos, no puedo, no puedo, no puedo, mal rollo, zona capturada ya me están disparando a ah, BMP si me hubiera metido ahí, o por lo menos en ese hueco, algo hubiera hecho bueno, salimos con el, venga, CF-105, 7.7, es el BR de esta partida, no lo he dicho Y vamos a intentar la misma jugada, el enemigo ha parado de capturar la zona, estamos hablando de B Mis cómplices están aquí quietecitos, a ver misiles, pues va al sitio, Buah, se ha caído La zona, estaba yo solo, evidentemente la están tomando chorbito de café nuestro equipo lleva la ventaja, bien a ver pues estos tíos ya eh, tienen que estar relativamente cerca pero vamos, pero ya, eh, aquí hay uno ya hay demasiado rápido me he colado yo aquí, T55M pues oh, y encima otro, no tenía nada que hacer menudo bicho, pues vaya, vaya un comienzo más M48 Aquí ya bajamos a 7. No 7.0, igual que el whistle. Tanque pesadito. Bueno, están ahí prácticamente. Ahí está. Ya pasó el primero. Ahí están. Ahí están los compis. Aunque dispara de misiles por ahí. Quizás no lo veo estos están relativamente cerca a ver ¿qué? no lo he visto bien pero me ha parecido moverse, moverse algo por ahí esto es jodido esto es difícil ey disparo Ahí te he visto. ¿Quién es? Ah, el BMP. Está ardiendo. Esa marquita, carga hueca. Una carga hueca, un BMP. Y el tío sí que vivo. El tío suelta humo. Le sigo dando y parece que le estoy zurrando a un mouse. Esto sí que hay veces que es que para mí no tiene sentido ninguno. Pues avanzando rápidamente. Madre mía, cómo se venía esto. Ya se habrá escondido posiblemente. La marca está ahí, desde luego. Tanque ligero. Pues, Eso qué coño es. A ver, a ver, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Está. Hombre, estaba vivo AML Pareció un cadáver, pero... Hombre A ver, a ver, a ver Es lo que yo creo que es Es lo que yo creo que es <risa> Vaya, vaya Ahora sí te he pillado ¿Qué pillo? Pero claro, se notaba Se notaba que no estaba destruido Quizás estuviera reparando No lo sé El caso es que El tío se listo Vamos avanzando Zona A y zona B Perdidas Empezamos Fatal No paro de misil Es cuando llegues, no sabes si viene para ti está volando tanques pesados aquí a la izquierda estamos ya con la lotería lotería, aquí puede pasar cualquier cosita, escóndete bien lo mejor que puedas no tires los árboles te tratas tú solo esto es un objeto Este es un 7-7 eh, Acaba de pasar Fragonita Vete para atrás Porque ese disparo ya ha llamado la atención Y el que pasaba antes Pues no sé si era ese Juraría que no? no, no me fijé bien. Ser un carro blindado, un antiaéreo, no lo sé. A ver, a ver, la zona. A. Sigue ahí, totalmente tranquila, esperando que alguien vaya. Ese es el problema. Estoy... Eh, yo decía yo que oía algo. ¿Quién es ese que ha pasado? ¿Quién es? Ah, ya está. Eh. Oh, vale. <ríe> voy a decir darte la vuelta es que en un momento te paras y empiezas a oír cositas a mí me gusta mucho prestar atención a ese tipo de cosas muchos tanques ya a base de jugar yo por lo menos los tengo bastante calados sobre todo los rusos venga compis si voy a ahí necesito que me haces un cable cazacarros por ahí aquí nada por lo menos bueno si ves nuestra esta parte debería de estar más tranquila Banca hay ahí disparos bueno compis están tomando la zona algunos compis están tomando la zona A Todos vamos a intentar coger un cachito ya que nos lo hemos jugado antes y de esa manera amx 13. La compi, déjame algo. Onda, vomito. Vamos para atrás. La compi, no me hagas que me suba por las paredes. Vaya tela, zona capturada. Bien, dos bases. Estupendo. tanques pesados, hay varios por ahí varios, uh, pues empezamos fatal con estos dos, con el whistle, con el, después con el DF-105 y con este pues poco a poco vamos avanzando M48, a ver vistacillo rápido, esto está sembrado de cadáveres municiones que explotan. y Estamos, oh, el flanco, el flanco derecho está avanzando muy bien. Si hubiera pasado todo el principio quizás con el whisky no hubiera caído ahí. A ver, a ver. Hola, compito A ver si es por aquí. Esa ametralladora este tío me está dando hoy la... joder, venga asomada rápido al loro que hay arriba son ahí arriba son aproximadamente unos 400 no, algo más, 600 metros sí nos metemos por aquí, no, nos vamos a quedar ahí en medio de la calle, a ver si alguno justo sale del respawn, nos ve y nos fríe muy bien chavales, las tres zonitas pues empezamos fatal y la estamos terminando muy bien bueno, solo queda que no nos baten eh, se han plantado ya en el respawn qué bien, qué maravilla en el respawn se han plantado ya tanque medio, a ver si baja la cuesta quizás lo podemos pillar Disparo muy largo. Ah, esto está terminado bien. Misión cumplida. Quinto en el equipo. Tres objetivos terrestres destruidos. Dos zonitas capturadas. Y al final la partida que parecía que era un desastre ha acabado muy bien. A ti dale un buen like si te ha gustado la partida. Si te gustan mis contenidos. Es la mejor manera de apoyar el canal y a mí me ayudas un montón. Y si no estás suscrito, pues considera el suscribirte. Ya hemos dicho antes los resultados 88% de actividad y seguimos en la investigación recuerda abajo comentarios enlace discord facebook e instagram del escuadrón ibis esto ha sido todo aquí en polonia y nos vemos en un próximo vídeo chao chao